hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno iniciamos una serie de capítulos dedicados a la seguridad como te puedes imaginar son los capítulos más importantes de todos y vamos a comprender desde un punto de vista técnico eh, qué es lo que nos puede ocurrir cuando nosotros nos damos un golpe con nuestro coche de inercia y qué es lo que podemos hacer eh, por minimizar estos efectos negativos cuando nosotros tenemos un, un golpe básicamente nos pueden pasar tres cosas podemos sufrir un impacto contra el exterior podemos chocar contra algo que está afuera eh, también nos puede ocurrir que nosotros choquemos contra el interior del vehículo, bien sea porque nosotros nos acercamos y nos chocamos contra el vehículo o porque una parte del vehículo contacte contra nosotros, lo que se llama la intrusión. Y también nos puede ocurrir que suframos daños por deceleración, que sin que nada del exterior nos toque, sin que nosotros toquemos el vehículo, la propia deceleración fortísima, nosotros sujetos por el arnés, esa deceleración interna nos cause lesiones internas. Vamos a dedicar un capítulo a cada uno de ellos y vamos a ver por qué son importantes. Lo primero, impacto contra el exterior. Eh, por lo pronto nosotros damos por supuesto que estamos utilizando un arnés, que veremos eh, más adelante, eh, para evitar salir despedidos del vehículo. Y nosotros damos por hecho que tenemos una, lo que se llama una célula de supervivencia, lo que es la parte interna del chasis, eh, indeformable y que no seamos capaces de chocar contra nada externo y siempre permanezcamos metidos dentro de esta célula indeformable. Cuando nosotros nos chocamos contra una pared de balas de paja, nosotros podemos dar un impacto lateral, nos protegería las barras laterales que tiene nuestro chasis, la carrocería que va dispuesto sobre él o el monocasco, en el caso de que utilicemos un monocasco. En el caso de que nosotros volquemos, por ejemplo, el arco de seguridad, su función es evitar que nuestra cabeza impacte con el suelo. De hecho, está homologado, o sea, está en las verificaciones se, se comprueban las medidas y la construcción adecuada porque es un elemento muy importante. Eh, ya que tienes que construirlo, ya que tienes unos requerimientos mínimos de 25 milímetros de diámetro y 2 milímetros de pared, eh, mi consejo es que lo hagas primero lo más resistente posible para, en el caso de un impacto, no doble y siempre te salvaguarde la cabeza. Recuerda que además, eh, si sobre todo si empiezas a volcar lateralmente, puedes ver varios impactos en el suelo, ¿vale? como, como quien cae en, el, en la ladera de una montaña. Eh, y ya que lo tienes que hacer, mi consejo es, lo primero, separa las patas del arco de seguridad. ¿vale? Muchas veces el problema es que como el espacio es pequeño, si las cuatro patas, las dos del arco de seguridad y las dos de los refuerzos están muy juntas, es más fácil hacerlo doblar lateralmente. Tenemos varias soluciones. Eh, si no podemos modificarlo, por ejemplo, le puedes añadir o bien unos tubos laterales soldados al chasis o, por ejemplo, yo lo hice una vez, le puedes añadir unos, unos vientos, unos cables de acero con unos tensores de estos sencillos de, de ferretería, de tal manera que si, al, si en alguna ocasión el, el arco se intenta doblar, un par, de los, un par de los tres cables eh, resistirán a tracción para que la base del, del arco sea más resistente. Si tú lo construyes desde cero, intenta separarle las patas de tal manera que formes algo parecido más o menos a una pirámide. Ya sabemos que es la estructura más resistente que hay, eh, nos va a dar más seguridad e incluso ya que nos ponemos, ya que tenemos que construir estos tubos y poner ese peso eh, en la parte alta, jo, aprovechémoslo y rigidifiquemos el chasis. Haz bien diseñados los anclajes para que el elemento eh, estructural del arco de seguridad añada rigidez a nuestro conjunto. En ocasiones se pueden poner los refuerzos eh, mirando hacia la parte delantera, en plan como barras laterales que nos den una protección eh, lateral adicional, y puedes eh, mejorar la rigidez de tu chasis con un diseño inteligente del arco de seguridad. En ocasiones también eh, puede ser interesante el arco de seguridad eh, colocarlo con una ligera inclinación hacia adelante, porque piensa que cuando tú vuelques... La parte delantera del vehículo que va a impactar con el suelo va a estar más baja que la parte trasera. Con lo cual, eh, cuando tú vuelques el arco de seguridad que tú en origen, por ejemplo, está completamente vertical, cuando vuelques no va a estar completamente vertical, va a estar inclinado hacia atrás. Es más fácil que se doble hacia atrás. Con lo cual, tiene su cierta lógica inclinarlo un poquito hacia adelante para que cuando vuelques esté más o menos vertical. Además, se te coloca un poquito más encima de la cabeza, puedes ahorrar espacio puedes y puede ser incluso más, más fácil superar la las verificaciones de la altura que hay eh, libre entre la, el tope del casco y la línea de prolongación entre el arco de seguridad y el arco delantero. Y un último detalle, también es interesante, en ocasiones, eh, si el arco de seguridad lo puedes hacer desmontable de una manera rápida, eh, puedes meter la goitibera dentro del coche. En algunas ocasiones, un coche grande, un coche familiar, un monovolumen o algo así, llevar el coche, la goitibera bien sujeta, porque es obligatorio, dentro del coche, te ahorrará muchísimos quebraderos de cabeza el no tener que llevar remolque, puede ser una solución inteligente y en ocasiones puedes trabajar con arcos de seguridad desmontables. Nos vemos en el próximo capítulo.